A continuación, vamos a hablar del potencial de acción. ¿Listo? Entonces, el potencial de acción es una secuencia muy estereotipada, siempre sucede igual, de cambios de potencial de membrana. O sea, hay cuatro cambios de potencial de membrana. ¿Sí? Lo primero que sucede en el potencial de acción es una rápida despolarización. La membrana se va a despolarizar de una forma impresionante. ¿Sí? ¿Qué ocurre en esta despolarización? En esa despolarización, lo que ocurre. Eh, recuerden que en reposo, yo voy a tener el sodio fuera. ¿Cierto? ¿Sí? Y el potasio de aquí. Bien. Voy a tener, pues, digamos, bueno, acá ahorita. Acá voy a tener un canal de ligando. ¿Sí? Llega un neurotransmisor y se une al canal. Y ese canal es un canal de sodio. Entonces, cuando llega el neurotransmisor, te une al canal, abre el canal. ¿Qué pasa con el podio? Va a ingresar, ¿cierto? Entonces comienza a ingresar el sodio. En la medida que comienza a ingresar el sodio, entonces pues, yo tengo acá el potencial, entonces yo venía en reposo. ¿Sí? Menos 70. Entonces acabo a tener el, digamos, el cero. Y así, y acabo de tener menos 50, digamos. Entonces viene el potencial y eh, hay una estimulación, entonces esto sube. ¿Por qué? Porque se despolariza. ¿Sí? ¿Se vuelve un poquito más positivo? O menos negativo, quién quiere Y prontamente la bomba sodio-potasio me lo hace caer por otra vez al potencial de reposo, sin el reposo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos? ¿Están claros? Bien. Digamos que yo ya no tengo un canal, sino yo tengo uno, dos a la diestra canales. ¿Cuántos es eso? ¿200 canales? No sé, muchos. Dos a la diez, o tres a la diez. Muchos canales. Y por todos estos. Centenares de o, o, o miles de canales, va a entrar sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta despolarización? Pues, va a llegar, se va a despolarizar, se va a despolarizar, y pasa algo que llamamos el umbral. Y tan pronto llega el umbral, se dispara. ¿Sí? Entonces, entre más canales tenga, pues más fácil va a haber un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, ocurre una rápida despolarización. Bien, pero todavía no he explicado por qué ocurre la rápida despolarización. Entonces, por ahora, hay una despolarización. Luego de la despolarización será la curva ascendente del potencial de opción. Luego va a ocurrir una repolarización, que es cuando vuelve a ganar polaridad y vuelve a reposo. ¿sí? Esto sería 1, 2. Luego viene una hiperpolarización que también es denominado el periodo refractario, que es cuando llega acá a menos 90. ¿Sí? Y luego va a volver al reposo. ¿Qué, ¿Cuáles son los cambios que componen el potencial de acción? Despolarización repolarización, hiperpolarización y repol. Veamos el ejemplo que está acá. En el ejemplo que vemos acá, en este caso, es lo mismo que hemos que expliqué allá, llega una estimulación, ¿sí?, Venimos del potencial de reposo, vienen excitaciones o estimulaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas excitaciones o estimulaciones? Va a ingresar sodio. ¿Sí? Va a ingresar sodio a la membrana. ¿Por qué? Porque se abre un canal de ligando o porque se abre un canal de, de, de, de mecánico. ¿Sí? Muy bien. Si yo abro nomás un canal, no alcanza a ver un potencial de acción porque no te supera el, el umbral. Para que ocurra un potencial de acción, se tiene que superar el umbral. En este caso, se abrieron varios, pero no superó el umbral. Es acá yo tuve entrada de estudio por varios lugares, pero no me superaron el umbral. ¿Sí? En este caso, si se dan cuenta, viene uno, dos, tres. Tres excitaciones que sí lograron superar el umbral. Claro, es un número acá. Tienen que haber miles de excitaciones para que puedan superar el umbral. Con una, dos, tres, no alcanza nunca a superar el umbral. O sea, no alcanza a ingresar tanto sodio como para que se supere el umbral. ¿Sí? Entonces, el truco en el potencial de acción es el umbral. ¿Sí? Eso le va a dar una propiedad al potencial de acción. Y es la ley, la, lo que se decide con la ley de todo o nada. Siempre, siempre, pero siempre, que se supere el umbral, se va a disparar un potencial de acción. Y siempre, siempre que se dispare un potencial de acción, va a ser igual. Sin importar dónde se esté midiendo, la distancia... Desde, desde soma, todos los potenciales de acción son iguales. El potencial de acción se regenera siempre de la misma forma. ¿Sí? O a sea, el cono axónico o sea en el botón terminal. Otra cosa, yo tengo un axón y eso se divide en decenas a miles de determinaciones de determinaciones de axónicas, ¿cierto? En cada una de estas hay botones. Por todos estos va a viajar el potencial de acción. Por todas. De la misma forma. Y va a ser exactamente el mismo potencial de acción. De tal forma que a todos los botones va a llegar exactamente el mismo potencial de acción, ¿sí? Esa es la ley de todo o nada. ¿Sí? Como lo vemos acá. Pregunta por cinco puntos de participación para todos, los que están acá o los que están en la casa. ¿Listo, muchachos? Ya les dije que el técnico del potencial de acción es superar el umbral. Algo tiene que suceder en la célula para que se supere el umbral. Algo tiene que, uno, primero, algo tiene que determinar el valor del umbral. ¿Sí? Que acá está en menos 50 milivoltes. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, las dos preguntas están relacionadas. Es, ¿qué determina el umbral? De disparo el potencial de acción la segunda pregunta es qué sucede en la célula para que se supere el umbral o sea mejor dicho qué pasa no? qué sucede para que se supere qué pasa cuando se supera el umbral en la célula para que se dispare el potencial de acción y para que siempre sea todo nada y todos sean iguales sí. levanten la mano tres personas de la casa tres personas de acá y les doy la palabra por cinco puntos acumulables de participación. ¿Listo? Levanten la mano. Que Gabriel quiere participar. A ver, ya les voy a dar la palabra. ¿De acá ninguno? Si me han puesto cuidado a toda la clase, la van a responder facilito. Última palabra, van a perder puntos tampoco. No, Sebastián, tú hiciste una pregunta relacionada, pero bueno. Entonces, Gabriela, cuéntame. Bueno, puede estar mal, pero me voy a arriesgar. Yo diría que lo que hace eso sería eh, como esa excitación, es decir, eh, que haya una estimulación y que el sodio entra, entonces se despolariza y eso hace que pase el umbral, porque pasa de estar de menos 70 va a ser el umbral que sea menos 50 y llegaría a más 30, más 40. O sea, sería pero mi respuesta. ¿Pero por qué es menos 50, se dispara y no es menos, eh, no es cero, o no es en menos 55, o no es más 80? O sea, ¿por qué menos 50? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué es lo que pasa en menos 50 para que haya ese cambio tan abrupto, para que, explosivo para que explote la membrana? Sí, o sea, las despolarizaciones son importantes, pero no me respondiste qué pasa ahí. Eh... María Julián. No, eh, pues yo iba a decir casi parecido, pero no, no respecto a lo que estabas preguntando, sino respecto a, a que sea por el intercambio pues, de iones de esta como, lo que estaba diciendo Gabriela de la despolarización, pero no, ya era otra pregunta la que estás diciendo. ¿Nadie más? ¿Bajaron la mano? ¿Se repitieron las otras personas? ¿Ninguno por cinco puntos? Dale. No sé. Se me ocurre que de pronto el umbral se ve determinado la... no, porque... por mi proyecto de consultación. No. No, no sé por qué a los es cuando se percibe la señal. ¿O la señal de. No, ¿quién la percibe? La celda. No. Dile. Eh, esa es la que mencionaste? la no Juan Felipe eh, no sé si tiene que ver pero algo relacionado con tal vez el potencial de equilibrio de los iones no sé no es muy simple no, no es muy simple tú lo has preguntado Sebastián los canales dependientes de voltaje tú preguntaste por cuál es, el, cuál es, el, cuál es el, el, el, el voltaje en el que se abren los canales yo te dije, ¿menos 50 los de sodio? ¿Qué pasa acá? Pues acá, cuando llega a menos 50, abre, aquí se abren los canales de voltaje de sodio. ¿Cuántos son? Son miles, millones de canales. Como son miles o millones de canales, hace que explote el potencial de acción. Porque todos se abren al mismo tiempo. Son, son dependientes de voltaje. ¿Pero, pero por qué se abren? ¿Cómo? Porque llegaste al voltaje. Ah, okay. O sea, fue lo que yo les dije? Los canales dependientes de voltaje van a estar abiertos siempre que la neurona esté en el mismo voltaje. ¿Sí o no? Sí. Eso. Entonces, ¿dónde están esos canales dependientes de voltaje? En el cono axónico. Yo tengo digamos que este es el Soma, ¿cierto? Y acá voy a tener el cono. ¿Sí? ¿Qué va a haber en el cono? En el cono van a haber miles a millones de canales dependientes de voltaje. ¿Sí? Cuando yo tengo pequeñas despolarizaciones en todo esto, o sea, está echando sodio todo, por todo el Soma, o por las dendritas, tengo despolarizaciones por todo esto. ¿Qué es lo que hace? El, el, el, el, ¿Qué es lo que pasa aquí en el cono axónico? Se integran, todos, se suman todas esas despolarizaciones. ¿Sí? Entonces hay una integración, una sumatoria, espacio temporal de potenciales de, de, de la membrana. ¿Sí? De tal forma que, si acá está, ¿cierto? Si esta parte de acá supera el umbral de menos 50 o de menos 40, como lo quieran, de la neurona, que si yo por acá hay pequeñas estimulaciones, una, dos, tres, una, dos, tres, alcanzó, le sigo sumando todas estas, ta, ta, ta, y supero, estos canales se van a abrir todos de una vez, en un milisegundo se van a abrir todos. Y al abrirse todos pues va a intentar muchísimo todo. Ello. se van a entrar. Millones y millones millones de, de iones de sodio generando una despolarización extrema, ¿sí? Es aquí va a ingresar mucho sodio, va a ingresar mucho sodio. Entonces, esto se va a llenar de sodio prontamente. Y cuando se llena de sodio prontamente, se dispara el potencial de acción, ¿Sí? Que es esta parte. ¿Qué pasa después de que se dispare el potencial de acción? Se abren dos canales dependientes de voltaje de potasio. Y cuando se abren los de potasio, acaba el potencial de acción. ¿Por qué? Porque sale el potasio, que es positivo. Y cuando se llega al, al umbral de otra vez, de menos 50, se cierran los de sodio. Pero sigue saliendo potasio. ¿Sí? Y cuando cae el potasio, pues va a caer muchísimo. Es, llega a hiperpolarización. Y cuando está en esta parte, en esta parte, hay mucho potasio dentro, digo fuera, y mucho sodio dentro. Entonces acá se me invierte la, la, la, la configuración de, de reposo. Porque el potasio queda fuera y el sodio dentro. Por lo tanto, si el potasio está fuera y el sodio dentro, ¿qué pasa si llega un estímulo? Nada. ¿Por qué? No puede ingresar sodio. Está. Ya, ya está adentro. Entonces la neurona en este, en este momento queda refractada. Es decir que no responde. No responde a los estímulos. ¿Por qué no responde? Porque el sodio está dentro y el potasio está afuera. Sodio se por porque es el potasio? Ya lo vuelvo a contar otra vez todo ese les voy a borrar estos dibujos para hacer lo que Listo. Ya está claro por, por qué el potencial de acción se dispara a los menos 50, Porque es el umbral de apertura de los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Sí? ¿Por qué es tan abrupto? ¿Y por qué es todo nada? Porque se abren todos los canales dependientes de voltaje de sodio y no hay quien los pare. ¿Sí? ¿Cuál es la única forma de pararlo? Es que, es que se dispara el potencial de acción. No Hay otra forma de pararlo, porque esta no se puede parar. ¿Dónde está ocurriendo eso? En un pedacito de la membrana, no en toda la célula, solamente en el comienzo del colapso. O ah, no es toda la neurona la que esté en potencial de acción. Otra vez, entonces. cuatro fases, ¿no? Más o menos dura unos, cua unos cuantos milisegundos. Entonces, en despolarización, les voy a agarrar una corona, ¿listo? Les voy a dibujar acá, grande. Acá, acá pongo el menos 70, acá menos 90, aquí menos 40, que vamos a poner el contrario menos 40 esta vez. Por acá cero. Y más 50. ¿Listo? ¿Qué tengo acá? Voltaje. Y acá, tiempo. ¿Ok? Las X voy a tener tiempo. Y en las 10, voltaje. Tiempo. Eh, Milifold. Bien. Ahora. La, la Voy a dar unas pequeñas estimulaciones, ¿sí? Ingresa un poquito de sodio. Esto se despolariza y prontamente cae. ¿Por qué cae? Por la bomba sodio y potasio. Rápidamente me lleva al umbral de reposo, ¿cierto? Doy, digamos, un toque tan suave que nos alcance a percibir. Ta, ta. Cae por la bomba sodio y potasio. ¿Sí? Pero si el toque es fuerte o llegan bandas de estimulaciones que se van sumando espacial y temporalmente, desde esto comienza a sumarse hasta que llega al umbral de reposo. Cuando llega al umbral de reposo, en el cono axónico te van a abrir de una vez todos, todos los canales de dependientes de voltaje de sodio. Eso hace que el sodio entre pasivamente, ¿no? Es un río gigante, masivo, unas cataratas ahí, ¿sí? Que van a ingresar de sodio. ¿Sí? Eso hace que en un tiempo de menos de, de un milisegundo, o sea, un segundo dividido bien, el sodio ingrese y despolarice la membrana. ¿Sí? Hasta que llega muy alto. Por allá, como más 50. Es, en todo esto que dibujé en azul es entrada de sodio. ¿Listo? Acá es a través de canales. De ligando, o acá, o de, o, de o, o mecánico, ¿no? Y acá, a través de canales de voltaje, o dependientes de voltaje, ¿sí? Ahora, cuando llega más 50, se comienzan a abrir los canales dependientes de voltaje de potasio. Y como el potasio está en grandes cantidades dentro, y ya dentro está positivo, pues que hace el potasio salir. Entonces comienza a salir potasio. Y llega y se cierran los de sodio. Entonces, acá se abre. Pues ¿eh? sale K a, a través de canales de voltaje. Y sale mucho potasio. Sale más potasio de sodio que entra. Entonces, esto va a ser. Que caiga. O sea, que, que incluso pase el umbral y el potencial de reposo. En este momento, acá queda... Que el sodio fuera. Digo, el sodio dentro que meto, Y el potasio fuera. ¿Sí? Y luego, viene la bomba, sodio-potasio. Y me restablece los niveles de, este, de esta región. ¿Sí? Es, en este pedazo quedó, ocurrió esa curva. Pero entonces, como este salón está conectado con el del lado, inmediatamente esto contagia todo el mismo mecanismo al del lado. Y luego el salón del lado. Y luego el del lado. Y así que hasta que llegue por allá la montaña. ¿Sí? se va contagiando la despolarización. ¿Sí? ¿Y acá qué ocurre? ¿Quién me lleva a este reposo? La bomba. Bomba. Na -E k Bomba sodio-potasio. Y después de la bomba sodio-potasio, otra vez queda la membrana habilitada para disparar un potencial de acción. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, yo tengo... Cuéntame. Eh, o sea, yo iba de bien, pero me perdí en un pedazo. O sea, quedó en la parte de la repolarización, o sea, vuelve a ganar polaridad y está en reposo. Y luego llega el periodo refractario, ¿sí? Que hay hiperpolarización, es decir, se ganan iones negativos... Y luego tú dices que regresa al reposo por lo de la bomba sodio-potasio. Pero entonces en ese periodo refractario, ¿quién entra? ¿Entra el potasio o no entra nadie y hay mucho sodio? Ahí me perdí. En el periodo refractario queda el sodio fuera, eh, dentro y el potasio fuera. Por eso ahí no puede responder. Porque para que pueda responder necesitamos que el, pota el sodio esté fuera. Y recuerden que la respuesta siempre es mediada por la entrada de sodio. ¿sí? Entonces como no puede responder, se le llama refractario. ¿Sí? ahora sí, ahora sí perfecto, muchas gracias bueno, es que ustedes no, no están viendo el dibujo del tablero ese, ese es el problema entonces eh, si yo le voy a dejar de compartir no sé si ya pueden ver lo que está en el tablero pero creo que sí es la pantallita chiquita la... sí, pero es muy chiquitico es chiquitico esta pantallita de... ¿ven el tablero muchachos? Sí, pero, pero ah. creo que ya alguien envió la, la foto al grupo, entonces ya se ve mejor la gráfica. ¡Ah, genial! Sí. sí. Ahí apagué, era mejor colocada la de conciencia. Bueno. Eh, entonces. Okay. Uy, sí, ya se ha la clase. Entonces, ya para finalizar. ¿Qué es lo que yo tengo? Este es mi cono axónico, ¿sí? El marcador está Entonces yo tengo mi cono axónico y en el cono axónico va a... Eh, dije que hay piles de canales dependientes de voltaje, ¿no? Entonces el potencial de acción se desencadena en el cono axónico. ¿Sí? Y tengo el axón. No sé si la casa está viendo el dibujo que estoy haciendo. Sí, sí, se ve un poquito clarito, pero sí. Eh, entonces, en la medida que en el cono axónico yo tengo el potencial de acción, ¿cierto? Sí, ¿no? este, este se va a ir propagando a través del axón en el sentido de, desde el cono a cada uno de los botones terminales. ¿Sí? ¿Sí? Y solamente va a ir en ese, en ese sentido. Se comienza a propagar, ¿cierto? A ver, no puedo Y se comienza a propagar. ¿Por qué? Porque esto va a, con, va a contagiar la despolarización hacia la membrana adyacente. ¿Sí? Pero ¿por qué no se puede devolver? No se puede devolver porque está refractado. ¿Entonces qué es lo que se contagia? La despolarización se contagia. Y esto dispara potenciales de acción, pero no se puede devolver porque este pedazo anterior está, en refract, está refractado, ¿sí? ¿Tiene la, tiene la polaridad invertida. Una pregunta, o sea, que en ese caso, digamos, como la, de, la despolarización pues tiene esto de la polaridad así, hace que se propague, ¿no? Pero en el caso de la, de la parte del, re, del estado refractario y la hiperpolarización, es por lo que tú decías que quedaba como insuficiente, ¿cierto? Como que la membrana no podía hacer nada, sino como que sí. quedaba sin nada. Sí, por lo que queda la red es porque quedaba el sodio eh, dentro y el potasio fuera, ¿listo? Entonces por eso es que queda refractado, no se puede volver. Y esto por dónde se va a distribuir, hasta cada uno de los botones terminales. Se viene, dispara, dispara, y así hasta que llega a cada uno de los botones terminales. ¿Y qué pasa cuando llega a cada uno de los botones terminales? Se abren canales dependientes de voltaje de calcio, ingresa el calcio. Y cuando ingresa al calcio, hace que se libere el neurotransmisor. Todo esta carreta era simplemente para explicar cómo se liberaba un neurotransmisor. ¿Y qué es un neurotransmisor? Un ligando. ¿Y qué hace el ligando? Pues vuelve y genera cambios de potencial en la neurona posináptica, ¿cierto? Entonces yo tengo la célula pre y la célula post, ¿cierto? En la pre voy a liberar neurotransmisores. Y en la post tengo receptores que son canales. ¿Sí? Entonces, llega el potencial de acción, me libera el neurotransmisor, el neurotransmisor viaja a la neurona postsináptica, se une con la neuro, el receptor postsináptico, generando un cambio de voltaje en la neurona postsináptica. Ese cambio de voltaje en la neurona postsináptica se llama potencial de o ¿Sí? y si lo que me está entrando es sodio si lo que hace es despolarizar será un potencial posináptico excitador pero si lo que hace es que me entra un ion negativo como el cloro y lo que y, y lo que me hace es inhibir será un potencial posináptico inhibidor entonces, tengo dos tipos de potenciales. Potenciales posinápticos excitadores y potenciales posinápticos inhibidores o inhibitorios. ¿Sí? ¿Qué hace un potencial posináptico excitatorio? Aumenta la probabilidad de un potencial de acción. ¿Por qué? Porque me despolariza la membrana. Con esto, estos serían potenciales excitatorios. ¿Sí? ¿Y qué me haría un potencial posináptico inhibitorio? Disminuye la probabilidad de un potencial de acción. porque qué? Me hiperpolariza la, la neurona. ¿Sí? Yo necesito los dos potenciales. En toda sinapsis a la vez hay miles de potenciales excitadores e inhibidores. En el cono, en, digo, en, la, en, la, en el soma y en la tendrita se están sumando los potenciales excitatorios e inhibitorios. Y toda esa sumatoria se va a computar en el cono axónico, sí, si, y es si se abren o no se abren los canales dependientes de voltaje de sodio. Si se abren los canales dependientes de voltaje de sodio, ¿qué ocurre? Potencial de acción. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Cuando uno pone un sensor como de micrófono cerca, uno no lee potenciales de acción. Uno lee potenciales postsinápticos. Ese es el electroencefalograma. Uno está leyendo los cambios, las despolarizaciones y las hiperpolarizaciones, los potenciales excitadores e inhibidores. Eso va a hacer que uno vea una onda, dependiendo de cuántas neuronas estén excitando e inhibiendo. ¿Sí? Entonces uno ve ondas. ¿Sí? Uno ve ondas rápidas, lentas, de diferentes tipos dependiendo de, mil, de las miles de neuronas que están en excitaciones e inhibiciones. Eso no lee, no los potenciales de acción, sino los potenciales postinápticos. Esos potenciales postinápticos, los Peps y los Pips, ¿sí? se convierten, se transforman, en, se pueden transformar en un algoritmo. Y ese algoritmo se puede transformar en un lenguaje de máquina para darle órdenes a un computador, para que venga y lo recoja si está lloviendo el carro de Tesla, o para manejar un robot que esté en Marte o en Júpiter, o para transferirle sus pensamientos a otra persona, o chatear con alguien sin con solamente pensarlo. Envías, tienes el lector de potenciales postsinápticos los envías a un computador que ya está entrenado en convertirlos, los convierte en un lenguaje de texto, y le llega el mensaje a la otra persona, como las caras de las que hablabas, ¿no? De los astronautas listo muchachos nos quedó faltando un pues, poco bueno básicamente era esto final de, la, de las aplicaciones si algo antes del parcial yo les cuento lo que, eh, que está final pero ahí lo logramos eh, paremos de grabar si quieres darle el de, de, de ahí